Masicea la leyenda En la Amazonía de Perú existe un lugar Cuyo significado es conocimiento de la flora y fauna Donde las energías entrelazan sus hebras Dando origen a Masicea la leyenda Leyenda escrita por Cupido Amazónico en el universo cuando flechados el dios Bari, el Sol y Oshe, la luna, dieron nacimiento a siete príncipes celestiales que bajaron a poblar el nuevo mundo amazónico. Masi sea la leyenda. Para llegar a macisea desde cualquier punto de la tierra, primero debemos ubicar la capital de Perú, Lima, de donde por vía aérea, en escasos 50 minutos, arribamos al aeropuerto internacional David Abenzur de la ciudad de Pucalpa. Desde el terminal aéreo Pucalpino, un potente motocar nos conduce por la avenida Centenario, Girón 7 de junio y 9 de diciembre hasta ver el reloj público imponente de la plaza del malecón grau donde los jaladores de pequepeques lanchas y rápidos esperan a los pasajeros con el ánimo de ayudarles el equipaje hacia las embarcaciones que están listas para salir río arriba o río abajo del majestuoso Ucayali. río arriba a una hora y media nos aguarda sea, donde el caserío Villa el Pescador nos da la bienvenida con las guías chipivos conivos quienes nos invitan a conocer su distrito. Turismo de la capital. Villa el Pescador. Ni bien acoderamos en la entrada principal del caserío Villa El Pescador, lugar obligado de llegada, donde queda el recuerdo de aquella primera playa que cuenta la leyenda, donde los primeros fundadores de Macisea aprendieron los secretos de pescar responsablemente, como lo hacen las garzas, los kushuris y el soberbio charash, vigilantes eternos del sostenimiento de la cultura y del comercio de los amazónicos. Lago Nuevo Angamos De Villa del Pescador a tan solo 15 minutos en Motocar Arribamos al primer espejo de agua llamado Nuevo Angamos Anaconda Indómita que se quedó dormida cuando Oye la Luna Le encargó cuidar de los peces mientras terminaba de crear a todos los seres Pero por alguna razón se quedó dormida en este lugar con aguas apacibles Besando el borde de la tierra nos dirigimos al Centro Artesanal Runín Yavi, donde se exhiben los trabajos indígenas de la cultura shipibo-conibo. Esfuerzo colectivo que pone en vitrina las líneas de sus principales escultoras como Celia Panduro, Luisa Zampayo, Lili Panduro, Elvina Torres, entre tantas otras artistas milenarias que nos invitan a disfrutar de lo mejor de su arte. Galería de Arte Municipal de Runín y Avi, solo 5 minutos nos separan para llegar a la Galería de Arte Municipal, instalación moderna que expone la creatividad de los artistas de pintura, telares, cerámicas y esculturas de lo más selecto que tiene Macisea. Plaza Principal de Macisea. Del Palacio Municipal toma un minuto a la Plaza de Macisea, que data de 1900 antes que Pucallpa. En ese afán de desarrollo y ver el paso del tiempo, permanece silenciosa, orlada por figuras de animales y letras en los árboles, y la pintura lineal Shipibo complementando la composición de su antigua estructura. Esta plaza es un lugar de relax, de reunión familiar y de reencuentros amicales de aquellos que un día, por buscar un mejor porvenir, hubieron que dejar estas tierras para triunfantes volver a poner el fruto de su esfuerzo profesional al servicio de sus congéneres. La Tahuampa de la plaza principal de Macisea, arribamos a la Tahuampa, espejo de agua recuperado luego de varias jornadas de trabajo de su autoridad distrital. Manuel Dreyfus Ríos, trabajadores del municipio y vecinos, este trabajo conjunto permite que los maciceinos de la capital cuenten hoy con un lugar para refrescarse a unos pasos de sus casas. De la Tahuampa a 10 minutos nos aguarda la mágica Cachuera, donde si bien los energéticos renacos nos abrazan a la llegada, mucho más lo hacen con su cadencia. Las psicorrelajantes aguas venidas de las Islas Canarias, justo debajo del puente, donde parecen ser la unción de gratitud a cada visitante. Santuario Shimichamans. De inmediato, Vamos al encuentro del mundo celestial de los más conocidos chamanes en el santuario Shimi Shamans, quienes nos convidan la bebida de los dioses, anunciando entre visiones de colores que al día siguiente, sí o sí, deberíamos visitar las primeras comunidades indígenas asentadas cerca a la ciudad de Macisea. Las primeras comunidades nativas, Comunidad Nativa Ceilán, San Rafael y la preferida de la mágica cachuera, siguiendo de largo, encontramos en el camino a la Comunidad Nativa Ceilán, que bordando una noche la diosa luna, Oshe, dejó extendida su tela y por olvido la dejó hasta el día de hoy para que fuera el hilo conductor de la creatividad de los pobladores de Ceilán. Después de dejar Ceilán un poco más allá con Lindante, emerge la comunidad nativa San Rafael, nombre del eximio pintor del 400, que un día se apareció como santo pintando junto al dios sol Bari en el cielo haciendo gala de su dominio de pintar las figuras de las musas más excelsas del universo, que con el correr del tiempo vinieron a posarse en la esbeltez de las primeras tinajas que aparecieron en las comunidades con rostros de personas. Al gran Rafael le debe su nombre esta comunidad. Claro que entre todas las doncellas que pintó el santo Rafael, o San Rafael, hubo la preferida, que adoptó el nombre... De nuestra siguiente comunidad nativa comunidad nativa santa rosa de dinamarca de Macisea capital Existe una carretera de penetración de 34 kilómetros al lago Imiría. Justo en el kilómetro 16 debemos girar a la derecha para enrumbar hacia la comunidad nativa Dinamarca, que era su nombre inicial. Que por esos acontecimientos inesperados en la época de la subversión en el Perú, una noche se les apareció la Santa Rosa. Que pasado los días no llegaron más los sediciosos a este lugar, por lo que las autoridades pensaron que se trató de un milagro, por eso el nombre de la comunidad es Santa Rosa de Dinamarca. El lago miría Se cuenta que cuando el primer hijo del dios Shipibo Bari, el sol, bajó a Masicea, este al propio estilo de los primeros padres bíblicos, Adán y Eva, pecó no con comer la manzana prohibida, sino con el dulce y pegajoso Caimito, de ahí el origen de su nombre. La Comunidad Nativa Caimito es la puerta de ingreso al mitológico Lago Imiría, que encierra una u otra historia, como la de las aves y los peces que nacieran de los telares que bordan las chipivas. De Caimito a la mano derecha, ya en el Lago Imiría, abordamos un peque peque hacia la Comunidad Nativa Nuevo Loreto y Buenos Aires, que a pocos minutos, dando vuelta, nos permite llegar a la comunidad nativa Junín Pablo, donde su gente con la nobleza y gratitud que les caracteriza, dan a los visitantes la más calurosa bienvenida, con bailes ancestrales, con cánticos, y nos permiten pasar la noche en sus hospedajes acomodados al gusto del visitante. El lago Chauya, de Junín Pablo, Estamos cerca del lago Chauya, muy conocida por sus balsas flotantes, que ellos aseguran se trata de puraguas y paiches moviéndolas de un lugar a otro al soplo del viento y ni qué decir del paseo nocturno para ver a los lagartos donde sus ojos dan la impresión de ser lamparines alumbrando la noche. Con todo esto te invitamos a conocer las raíces de las primeras civilizaciones que poblaron el mundo amazónico en Masisea, la leyenda.